El mensajero de la justicia Que llegó desde el fondo del infierno Para protegernos a todos ustedes y bien, chicos, hace un par años antes de crear este canal. Tenía un canal antiguo, eres un conocido como Mundo CreepyMR, a lo que en 223 allí subía de todos pasta pero un día me olvidé a contraseña, quería recuperar ya demasiado tardes. Ya no puedo más recuperar, por eso no te preocupéis. Quiero compartir esta mi historia, fue uno mi video antiguo, así que pónganse cómodos y apaguen la luz. Advertencia si eres una persona sensible o con problemas cardiovasculares, por favor cierra este video. Era un día normal, yo estaba estaba a mi habitación escuchaba soda estereo que esas más un poco me avisó mis viejos llegaremos tarde cariño hay comida en el refrigerador te amamos llegaremos el lunes, bueno, la verdad aún no estoy seguro, sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche, pero te contaré lo que hasta ahora sé, para que tengas cuidado punto yo estaba a abrir en mi computadora pues audífonos para escuchar mi banda favorita Soda estereo buen rato mirando vídeos en youtube, cuando me di cuenta ya eran las 23:47. cosa que no me preocupó eran ya la 1:14. estaba en mi habitación escuchando música.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 Bueno así es como concluimos con este vídeo con este vídeo miren que pensé de todos que más gustó mucho este vídeo mi vídeo Charlie el asesino oscura por eso dejo este es increíble gracias por haberme acompañado una vez más este vídeo comenten aquí que otras dinámicas se les ocurren para este tipo de vídeos como siempre nos vemos en unos días con un vídeo nuevo adiós.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 el botón que aparecerá muy pronto tu pantalla sin más decir yo soy la señora en cuenta las de historias del terror nos vemos después adiós